Regidor, José Luis Sánchez, regidor. No te gusta la decisión. Vamos a ver los números en contacto. Señores, esto es serio. Las personas han estado criticando en las redes sociales de que el ministro de, de Educación, junto con el ministro eh, seleccionado por el nuevo gobierno, manden a, la, manden a sus niños a la, a la escuela como semipresencial. Lo que entendí en lo que leí de lo semipresencial era... Que las personas, eh, que las personas, como que era, los niños iban un día sí, un día no. Un día sí, un día no. La gente puede llamar al 809-725-0505. O puede comentar en este video que va a salir en las redes sociales de YouTube y Facebook. De que si usted está de acuerdo de llevar a su niño o a su niña en estos tiempos de pandemia a las escuelas. Eh, porque durante mucho tiempo, yo personalmente, yo no, no estoy de acuerdo. Tengo una niña que todavía no está en, en escuela, muy chiquita todavía, eh, pero tengo dos sobrinos. Entonces, se me hace difícil que, que mi hermana eh, mande a los dos niños para allá, porque uno no sabe. Independientemente de que tengan todos los cuidados, tenemos que buscar otra forma. Eh, vi muchas opciones, y una de esas opciones, José Luis, no sé si tú estás de acuerdo. Ustedes, no sé si hay mucha gente que se acuerdan cuando daban clases en radio antes. Sí. Sí, en Santa radio. Santa María daba eso. Sí, sí. Y el Canal 4, que yo no sé lo que ha pasado con el Canal 4, porque el Canal 4, el Canal 4 era uno de mis canales favoritos. Y el Canal del Gobierno. Del Gobierno. Que yo espero que cuando Luis llegue ahí, que le haga una remodelación al Canal 4. Y que los niños tengan, en conjunto con los padres y con los profesores, una, un programa que te mande un programa de televisión puede ser, pueden contratar hasta Telenor en una hora específica, si no quieren hacerlo en el 4. Sí, para variar. Los para horas. variar. Puede ser ahí en el canal 4, porque hay personas que entienden, hay sitios de República Dominicana que no le llega el internet, que eso es otro problema, que se le hace difícil, porque. Hay personas que creen que el país entero está conectado por Internet. Hay una gran zona de República Dominicana que no tiene todavía acceso a Internet, señores, no es igual. Ese sur no, para allá. Y que también a ese, veces usted puede estar en un sitio donde hay Internet, pero hay gente que no lo paga, no puede pagar. También hay gente que no puede pagarlo, o sea, por, por su, por su eh, condición, económica. condición económica. Pero es buena, fuera buenas ideas. No sé si ustedes se acuerdan antes que habían uno, uno, no eran unos muñequitos, eran como una serie quedaban antes de Pituca, el Pituca no, eh, María Moñito, y, y programas infantiles que yo me acuerdo que eran japoneses. En eso, en eso estaba, para que el más te busque lo que se llama eh, Niño en Crecimiento, busque Niño en Crecimiento Japonés, para que lo, la gente se haga memoria de lo que era Niño en Crecimiento. Antes del Canal 4, yo me acuerdo, porque yo era fanático, seguidor de Canal 4. Yo, yo me tiraba de Canal 4 porque uno siempre veía de una, no, de una a tres el Canal 4. Luego uno veía telesistemas que tenían los muñequitos que uno era acostumbrado, a que eran de 3 a 7 de la noche cuando ya hablaban el renegado. Pero antes de las 3 de la tarde, quien tenía una programación infantil dentro de la 1 a las 3, oye, el canal yo, 4. yo soy la data aquí. Yo soy la data Atención, yo soy la data. Pueden llamar al 809-725-0505 para saber si usted está de acuerdo o no con que manden a sus niños a las escuelas de manera semipresencial. Pues le voy a seguir contándome de las personas que comunican con nosotros. Pasa a José Luis y, no y las personas que están en su casa que antes habían unos en, de una a 3 de la tarde en el canal 4, daban esos muñequitos japoneses yo me acuerdo como ahora que estaba eh, Napo eh, Napo y no me acuerdo no era como un tal Napo y algo así y estaba los niños en crecimiento y ese tipo de muñequitos que ayudaban al crecimiento de los niños a, o, o sea para, en la televisión porque un por ejemplo tengo que ser sincero mi niña tal vez tenga un, el privilegio de poder tener un ejemplo Netflix pero yo no puedo decirle que toda la población tenga Netflix tenga Internet. Netflix entonces, Yeyan, que se acuerda de eso, atención a la antigua. Él se acuerda de eso, no se acuerda. No, no, no, se acuerda de eso. No, no, no. Esos muñequitos que daban en el Canal 4, fuera bueno implementarlos y que los profesores trabajaran de la mano de esos programas. Mm. Esos programas, eh, tres o una llamada, tres minutos. Tres, <ríe> tres minutos. Entonces, esos programas educativos. Puede ser posible que. Ok, no pongan el audio, por favor. Sin el okay. audio, que no ve. El okay. canal de YouTube. Ok, atención, que lo pongan en cuadrito, ok. Eso que estábamos viendo ahí, enseñaban niños de crecimiento. Esos eran muñequitos que, eh, japoneses de, de figuras que se veían, ¿sabes? Que se veían en, en ese tipo de horario y daban buenas enseñanzas. Se, se soñaban a contar cosas de biología, lengua española, de todo. Todo. Entonces, puede ser que el gobierno nuevamente implemente en un horario específico, en conjunto con los profesores, ese tipo de, de, de, de enseñanza Crear para, una de para aprender. Y los muchachos, miren, eh, esta, pues también otra cosa, la luz, otra cosa, trabaja en la luz lo pueden repetirlo durante no, mayormente dos o tres horas. veces al día, no sé. Entonces, fuera bueno que volvamos a, a hacer ese tipo, a ver ese tipo de programa en el Canal 4. Esos muñequitos se veían antes en el Canal 4. Si se puede trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, con los profesores, creo que ayudaría muchísimo para las personas que tal vez no tengan acceso a internet, no tengan, ¿sabes? Porque hay muchas personas creemos que ahí dicen no. Ah, no, porque no, no, no, todo el mundo tiene el, el, el privilegio de poder tener acceso a internet. Las personas pueden comentar abajo en el video si está de acuerdo o no de mandar a sus niños a las escuelas. Señores, el programa ha terminado. Nos vemos mañana. Ya ustedes saben, vean todo nuestro contenido a través de la plataforma telenor.com.de .co, con nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook.